Continuando con OpenSea, sí, ahora vamos a ver cómo es la definición de los parámetros de ejecución. Como hicimos previamente, para ver este eh, notebook de, de Jupyter que tenemos acá en la pantalla, tenemos que seguir el link que está en la descripción del vídeo y luego ir a archivo y guardar una copia en Drive para tener una copia propia del de, eh, notebook que eh, vamos a poder modificar y ejecutar la primera celda de este notebook, como habíamos hecho previamente. Al ejecutarse instala el código OpenMC y los datos nucleares, esto yo ya lo hice. Tarda unos dos minutos en instalar. Esto yo ya lo hice y lo puedo ver mirando los archivos que están en la máquina virtual. Entonces está listo para eh, utilizar el código. Lo primero que tenemos que hacer es eh, importar el módulo OpenMC para tener... Acceso a todas las funciones que permiten la definición de los parámetros de ejecución. En particular, la función settings devuelve un objeto que vamos a cargar en la variable parámetros que nos va a permitir definir los distintos parámetros de ejecución del código. Ese objeto settings tiene varios, eh, varias propiedades. Una de ellas es un string que se llama runMode que es el parámetro que permite definir cómo se va a correr el código. Eh, los dos valores más importantes para RunMode son Egen value que permite hacer cálculos de criticidad, y Fixed Source, que permite hacer cálculos de fuente fija. Pero RunMode también permite eh, definir cálculos de volumen por Monte Carlo, eh, Plot para realizar gráficos en 2D y en 3D, y Particle Restart para eh, continuar una simulación entonces vamos a setearlo en modo eigenvalue el otro parámetro importante para definir eh, es la cantidad de partículas que queremos simular eso se realiza eh, en grupos de una determinada cantidad de partículas esos grupos de cantidad de partículas se llaman batches y después se asigna una cantidad de partículas a los batches. En este caso, por ejemplo, vamos a definir que el cálculo se va a hacer en 10 lotes, en 10 batches, y cada uno de esos eh, grupos de partículas va a tener 1000 partículas. Esto es importante porque la variable eh, particles en sí no es la definición de la eh, cantidad de partículas. Es la definición de la cantidad de partículas. Por batch Bien eh, En el formato eh, En el eh, modo Eigenvalue El cálculo del de, sistema Se realiza por el método de generaciones sucesivas Como lo que estamos calculando Es un eh, autovalor Asociado a ese autovalor va a haber una autofunción, que es la distribución de flujo del reactor. Nosotros no sabemos ninguna de las dos cosas, entonces iniciamos el cálculo con una fuente eh, que es un guess del cálculo, que si uno no define nada especial, es una eh, fuente puntual en el origen. Esa fuente se propaga a través del sistema por, eh, por Monte Carlo, y cuando las... Eh, partículas llegan a las instancias de fisión, se capturan esos puntos de fisión pero no se continúan. ¿Por qué? Por ejemplo, si el reactor fuese supercrítico, si uno siguiese esas partículas, eventualmente la cantidad de partículas simuladas divergería. Entonces, lo que se hace es, para, de, partiendo de esa, eh, de esa fuente inicial, se propagan las partículas hasta que se llegan a, la, a los puntos de fisión, o bueno, o absorción o fuga, pero si hay puntos de fisión, se capturan esos puntos de fisión. Luego, en una segunda generación, se toman esos puntos de división y se propagan. Y esto se realiza tantas veces como baches, como eh, grupos de partículas, hayamos eh, seteado en la definición de los settings. Eh, esto permite que la, que la distribución de flujo se vaya propagando hasta que converge a la distribución que corresponde al modo fundamental del reactor. Asociado con esto, el, eh, el código tiene varios estimadores que permiten calcular el factor de multiplicación infinito, efectivo, perdón, que se puede entender como el cociente entre las partículas generadas en una generación y las partículas generadas en la generación anterior. En realidad, los estimadores que tiene son un poco más sofisticados y combinando esos estimadores da una estimación global del factor de multiplicación efectivo. Todos estos parámetros, y de hecho también las cosas que habíamos visto para eh, materiales y geometría, están definidas en eh, la documentación del código, que está online. Uno puede acceder a esa, a esa página, de hecho está online y accesible para las distintas versiones del código. Nosotros estamos viendo la versión actual estable. Y... Eh, hay, eh, Información de la metodología de cálculo, de la teoría, e incluso cómo se desarrolla el código. Y nosotros puntualmente estamos viendo eh, los parámetros de ejecución. Así que podemos ir a la guía de usuario, buscar los parámetros de ejecución. Y ahí vamos a ver lo que estaba explicando, que hay distintos modos de ejecución. Eh, que uno de los modos es de eh, factor de multiplicación que se le asignen el número de partículas, etcétera. Más específicamente, si uno quisiera ver los detalles de cómo se eh, cómo se definen algunas variables, uno puede ir a la ayuda del de API en Python y ver la descripción de los distintos módulos. Por ejemplo, ahora estamos usando el módulo OpenMC, que da una funcionalidad básica. Y dentro del módulo OpenMC estamos mirando los settings. Dentro de los settings, acá están las distintas variables que permiten definir eh, los parámetros de ejecución. Por ejemplo, acá está RunMode y dice... El tipo de, eh, de, de parámetros de, de, el tipo de forma de ejecución que vamos a utilizar. También para cada una de estas cosas indica cuál es el eh, parámetro por default. Por ejemplo, si uno no indica ninguna forma de ejecución, el, la forma de ejecución por default es de eh, valor de cálculo de factor de, de multiplicación. Por otra parte, si uno eh, utiliza estos notebooks de Jupyter parándose dentro de los paréntesis de la definición de alguna función, uno puede apretar Tab y aparece también esta ayuda online que permite ver los distintos eh, parámetros de ejecución. Esto también lo hace muy práctico porque uno no tiene que recordar la sintaxis del código. digamos La sintaxis está siempre disponible eh, leyendo el manual, pero también apretando Tab dentro de los paréntesis de la definición de cualquier función. Bien. Ahora vamos a ver cómo es la, el cálculo de un reactor utilizando como ejemplo el... Benchmark del reactor Godiva.